juro. Usted va a declarar bajo la fe del juramento, mentira en justicia, se llama perjurio, constituye un delito penal y está sancionado con pena privativa de libertad. Cuando escuchen la, eh, la palabra objeción, haga silencio hasta que el tribunal lo ordene y continuar. ¿Quién okay. ¿Podría usted repetir su nombre, por favor? María Balbina Rodríguez Santos ¿A qué se dedica María Balbina? Estilita Estilista ¿Y qué tiempo tiene dedicándose a ese oficio? Bueno, yo tengo mucho tiempo siendo estilista ¿Qué tiempo aproximadamente? Como algunos 15 <risa> o 16 años Excelente ¿Usted tiene hijos? Sí ¿Cuántos? Uno Uno ¿Y dónde usted reside? En Santa Ana, Villa Tapia ¿Anteriormente había venido usted a un juzgado como este? No no, es la primera vez. Esta Es la primera vez. ¿Y usted sabe por qué está aquí el día de hoy? Ella me citaron. ¿Y por qué la citaron? Para la, la, la, el caso de Emily Peguero. El caso de Emily Peguero. Ajá. ¿Y qué usted tiene que decir con relación a eso? Bueno, yo no te puedo decir porque yo de eso no sé nada. ¿Y quién es Emily Peguero? La muchacha del caso. ¿De qué hija? caso? de Emily Peguero. María Barbina, en el en el micrófono. Ah, ok. Ellos necesitaron para testiguar y ser un testigo. ¿De qué testigo? Del juicio de Emily Peguero. ¿Y qué usted tiene que decir con relación a la a la adolescente Emily Peguero? Bueno, mi amor, yo de ella no te puedo decir nada porque yo a ella no la conocía. Eso es todo. ¿Y de quién usted puede decir? De ninguno, porque yo no, no puedo decir nada acaso de ese caso, porque yo no estaba enterada de, de nada de eso, ni sé nada de eso. ¿Usted conocía a Emily Pereiro? No, mi amor. ¿La había visto anteriormente? La vi un solo día. ¿Y dónde usted la vio? El día que pasaba por mi casa. Siempre yo he dicho la verdad respecto a eso. ¿Y cuál es la verdad? Que ella pasó con la señora Marley por mi casa y entraron allá. Esa fue la primera vez que yo la conocía a ella. Hace entrar el me dijo, ¿puedo pasar el año con esta niña? Yo no la conocía. Y yo le dije, claro, porque somos amigos. Después salió y me dijo, ya está la prueba del embarazo, Ella es la, la muchacha que me va a dar miedo. nieto. Salió muy feliz de ¿Quién salió muy feliz? La señora Mari Martínez. ¿Y con quién llegó Marilyn Martínez a su negocio? No, ella dos, nada más. ¿Ella dos? Sí. ¿Usted sabe qué pasó con Emily? No, mi amor. ¿Usted no sabe? No sé, ni sabe ah, pero yo he escuchado los rumores, pero no sé qué pasó con Emily. ¿Y él? qué fue lo que usted escuchó? Que estaba desaparecido. ¿Usted sabe cuándo se desapareció? Yo lo supe eso, el 24. ¿Usted lo supo el 24? Sí. ¿Y cómo usted supo? No, el, 20, perdón, el 23 porque me oí los rumores que estaba la niña desaparecida. Y el 24 yo fui a la casa. ¿A la casa de quién? De Marley Martínez. ¿Y por qué usted va a la casa de Marley Martínez? Porque ella me siempre llevó a ayudarle allá con los niños. Ella me llamó que me necesitaba para que ayudara con los niños para salir a buscar a Emily Peguero. ¿Y por qué ella iba a buscar a Emily Peguero? Porque estaba desaparecida. ¿Usted vio a su hijo Marley Martínez allá? Sí, estaba yo. ¿Y qué le hacía? No, tranquilo, no, en, Mara, en su casa. ¿Y cuál era la relación suya con, eh, perdón, con Marley Martínez? Bueno, nosotros nos conocemos hace mucho de política. Somos amigas de política. Una señora muy, recta, muy bien. Eso es lo que te puedo decir de ella. ella es una señora que nunca ha hecho nada malo. ¿Y Marlon? Es un niño bien, bien, bien tranquilo. Te puedo decir que que nunca lo vi. señoría, y que amenaza de más señora, por no que a El soporto, no lo, recorrer, no bien, lo que va a ser, been, doctor, que está bien, Lo que le voy a decir a doctor es que de haberlo sí. hecho no está bien. No está bien. Porque. Pero gracias a Dios que aquí hay 52 personas y la única persona que me ha escuchado amenazando a alguien y Marlene Martínez excelente excelente excelente madre usted trabajaba para Marilyn Martínez directamente trabajaba en política con ella y cuando ella me necesitaba yo iba porque nunca me le negaba para hacerle su comida a los niños de ella cuando ella estaba trabajando solamente te puedo decir eso mi amor ¿por qué usted llega a la casa de Marilyn Martínez el día 24? ya yo te dije repítalo ella me llama a que vaya para que se me quede con los niños de ella. que no es que No es doctora, no, no usted es una persona muy conocedora de la norma, y sabe que el tribunal no, el tribunal no está para objetar. no, para ponderar objeciones y decidir. la dirigimos, pero no tenemos que tomar las veces que le corresponde a la defensa no, usted objeta y se pondera la objeción, continúe el ministerio público, cuando tenga una objeción usted la presente y se le pondera continúe señora ¿qué quiere que te diga? usted decía que usted llegó a la casa de ella porque ella la llamó continúe exactamente a atender a los niños y a cocinarle porque ella tenía que salir a, a, en busca de Emilio Peguero ya yo te lo dije a qué hora usted llegó yo llegué de ocho y media, de ocho a ocho y media y a qué hora se fue me fui como a las 6 de seis y media a siete usted volvió a esa casa no este Continúa. No, no, dígame usted. ¿Usted fue entrevistada con relación a este caso? Sí varias veces. Mis declaraciones están escritas y están declaradas de aquí lo que yo he dicho. ¿Y dónde usted fue entrevistada? Acá. Con el señor donde ¿Dónde es acá? En esta fiscalía. En la fiscalía. Sí. ¿Y se toman esas declaraciones por escrita? Están escritas. ¿Usted firmó esa declaración? Están firmadas. ¿Por quién está firmada? Por mí. Por usted. Entonces usted recuerda lo que dijo ese día. Claro, estoy ¿Qué que, usted dijo ese estoy día? Estoy diciendo lo, lo mismo. ¿Qué usted dijo ese día? Que, que el día que me entrevistaron de la hoy, lo mismo que te estoy repitiendo, que yo fui a ese apartamento. Es lo mismo que yo te estoy diciendo. Está todo escrito. ¿Por qué fueron a hacerle la prueba de embarazo en su salón? Porque ella confió en mí somos amiga. Y entra a mi casa. Eso es todo. ¿Y usted recuerda qué le dijo al Ministerio Público cuando le entrevistaron y le dijeron esa pregunta? Lo mismo que estoy diciendo. Me preguntaron esa, esa prueba y yo le expliqué cómo fue. Si usted ve ese interrogatorio que usted dice que le hicieron y usted firmó aquí en la fiscalía, ¿lo reconocería? Sí. Honorable, solicitamos permiso para mostrar una declaración previa, la cual la testigo ya por demás ha expresado que firmó y se le hizo. La la 69 3869 establece que el Ministerio Público tiene la facultad de confrontar a los testigos cuando estos manifiestan situaciones distintas a las que establecieron en la etapa de investigación. En ese orden, formalmente, el Ministerio Público solicita sean confrontadas las declaraciones dadas por este testigo en este momento con las que dio anteriormente a los fines de esclarecer lo que éste estableció al Ministerio Público en un inicio y estaba estableciendo en el día de hoy. con la declaración de previa? No, no, lo que queremos es que ella verifique si es el mismo sí, interrogatorio. Luego que se verifique si es el mismo interrogatorio, vamos a proceder al detalle. no lo leen temores. Ah, que se la firma mía. Nos no bien porque nos se de el para una confrontación sí. pero si sí identificarlo ella no tiene que leerlo completo no, le ¿Eh? que viera para ¿Eh? terminar, para que conozca si sabe su firma y posteriormente confrontar la pregunta que le hicimos con la respuesta que ella dio en ese momento si se corresponde con esta sí. entonces ahora sí vamos a hacer un mecanismo ya que la señora ha establecido, que su firma que se le facilite a la secretaria a los fines venga acá el ministerio público que venga y haga la pregunta directamente Sí. la primera Honorable, antes de que sea advertida la testigo sobre lo que es el perjurio está advertida Está perdida, se le hizo la advertencia al momento de la juramentación. Expresó ya el reconocimiento sobre lo que es el perjurio. Se le explicó lo que era el perjurio, que es diferente y la sanción que conlleva. Exacto. Con anterioridad ¿no? a Emily? No. No la conocía con anterioridad. no qué día la conocí? Este sábado 19. ¿Cómo estaba Emily ese día de la moción? Estaba un poco demascrado ¿no? y de ahí fue que Marlene salió con ella y me dijo que sí, que estaba embarazada. Ella salió muy contenta, la señora Marilyn Martina. ¿Sí? ¿Y por disposición de quién la señora Marilyn le estaba haciendo esa prueba en su salón de belleza. Perdón, el salón de belleza en la casa mía. En su casa. Sí. ¿Por oposición de que la señora María le hacía esa prueba ya? bueno, tú estás no, ella y yo somos amigos. Ella me invitó a mi casa y me pidió permiso. ¿Y, ¿Y por qué le digo a ella que lo no hacía ya? Para saber si la verdad era que estaba embarazada, que estaba muy feliz. Eso fue lo que usted le dijo al Ministerio Público. Eso fue lo que yo le dije al Ministerio Público. Que ella le hizo la prueba en mi casa. Quisiéramos que pues, pues, se le dé lectura la pregunta número doce. ¿Qué es la actividad la ¿Le gustaría a le pasa a entonces? Sí, porque... que usted le bueno? bueno? Perfecto, sí. Lo que ¿Lo el tribunal? ¿Cuál es? Yo no veo bien si sí, ¿no? lo, lo es, es, No, no, no, Allá afuera está. no, Ahí la tiene el señor allá afuera. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, Henry. Henry. Me la La joven de respeto, yo la conocí el día que se... Ah, Esta. La siguiente. Ah, la siguiente. E esta. Pregunta usted, en por disposición de Malin, incluso Malin estaba con. Pero yo estoy leyendo esta, magistrado. Atrás, yo, no, Yo entiendo, o sea, básicamente siempre lo hacía porque le daba lectura a la secretaria, porque por el en el sentido de que está vestido, ahora no puede leer. La pregunta, usted conoció a la joven y un de abajo, señora, la próxima pregunta. Pero mi amor, tú, -tú, -tú, -tú le para decirte él disposición de quien realizó esa prueba de embarazo esa respuesta disposición de Malin, incluso Malin estaba contenta, ella le reclamó, Emily porque no había dicho que estaba embarazada ella le contestó, Malin se lo quería se lo quería decir no, Malin no quería que eso yo no lo dije Venga, lo, lo que dice ahí. Que usted okay. Okay. Sí. eso no lo dije sí. yo, por favor. Entonces le sí. voy a ir la hora. No diga lo que usted dice ahora que no digo. Se le comunicó a Marley porque contestó que Marlo no quería... Señora, que... léalo desde ¿Sí? el principio, léalo. Pero usted les da la respuesta de todo eso, ¿verdad? Okay. La respuesta, es la misma que está firmada ahí y que usted firmó, lubricada la página y luego posteriormente la firmó. al final de las. Ah, ok. Entonces, lea. te la voy a leer toda completa. No, lea la parte que le estamos especificando, que ya se la dijimos cuál es. La de la embarazo. La segunda pregunta. ¿sí? Ah, ok. Lea la completa. Pregunta, ¿puede usted explicarnos cómo llegó la joven Peguero al salón? Señora, de... esa no es no ah, la pregunta. No, me por no, no, no, no, Explíqueme. de quién le realiza la prueba de embarazo okay. respuesta por disposición de Mari Martín de Mari incluso Malin estaba contenta, ella le reclamó a Emily porque no lo había dicho que estaba embarazada ella le contestó que Malin no quería que Emily se los comunicara a Malin porque era él como hijo que se lo iba a confirmar Marley le dijo a la joven que ella estaba muy amarilla y que, le, que, que, que de haberlos comunicado antes se le hubiera preparado atención a dichos embarazos. Desde el inicio de esa conversación se produjo en el salón de belleza de la propiedad de, en el sector de Santa Ana Villatapia. Sigo con la tercera. Se da a constar al tribunal la parte relativa a lo que mencionó en un inicio la testigo, de por qué había más venido allá a hacerle la prueba y lo que esta estableció dentro del interrogatorio que ella misma acaba de leer. ¿Sí? que sencillamente la señora Marley había ido a hacer la prueba a su casa porque ella eran amigas, mientras que en el interrogatorio ella dice que se realizó en su salón porque Marley le manifiesta que Emily le dijo que Marlon no quería que se lo comunicara en el embarazo a Marlon. Continúe, magistral eh, Y vamos a ver, que lea de nuevo entonces para ver qué es lo que se va a hacer con él. Pero, pero que lo haga despacio para que todo el mundo escuche con la paridad si no haya necesidad. Alguien, okay. alguien. Respuesta. Deposición de Malin, incluso Malin estaba contenta. Ella les reclamó a Emily. ¿Por qué no? ¿Por qué no le había dicho que estaba embarazada? Y ella le contestó que Marlon no quería que Emily se los comunicara a Marlon. Porque era él como hijo que se lo iba a comunicar, a informar. Marlon le dijo a la joven que ella estaba muy amarilla y que de, que de haberlo comunicado, este se, se le hubiera prestado atención dichos embarazos desde el inicio a ah, esta conversación se es, produjo en el salón de belleza de, la, de mi propiedad en el centro de Santa Ana y Te manifiesta cuando se le pregunta que por qué va la señora Barri a hacerle la prueba a su salón, ella decía primero fue en mi casa, y fue porque somos amigas y el único motivo que ella establecía distinto a lo que establecieron las declaraciones pero esto fue esto el salón de la casa el salón de la casa que hizo eh, la testigo en su declaración y la que consta, no hay una diferencia palpable que haya que hacer constar. Lo único es que ella en un principio dijo que la llevó a su casa porque eran porque son amigas y luego que la llevó al salón. Eso es todo. Esa es la única diferencia. Que... No. Al y salón también, de mi propiedad. Y también el donde, salón del público, donde establece la testigo... Que, ah, él, que, él, que él no le había dicho que estaba embarazada a Mary porque Marno no quería que él se lo comunicara porque él era que se lo iba a informar como hijo. Haga ah, constancia esto sí, es sí, lo que es es. consta en la, en la en el documento entonces consta eso es lo que dice ahí que ella no lo dijo la vez Estas son las dos pruebas. La declaración. Sí. Continúe, maestra Señora, Palmina, ¿cómo llegó Evelyn a ese salón suyo? Hablamos ¿Cómo de que va? estaba en el salón, pero no cómo llegó. Responda, Palmina. ¿Cómo llegó, ¿Cómo llegó bien ¿Con quién llegó Evelia? Con Manny martínez como le estoy identificando acá. Marlon ¿El vehículo de ella ¿De de Sí yo conocimiento de la relación de noviazgo que existía entre Marlon y No ¿No? No Yo no tenía conocimiento de eso esa parte? Y a esa La última, última pregunta que ella tiene, que tiene. Mar, con respecto a ese mismo aspecto. ¿Qué a usted le dijo al Cristal? Esta. La, La última, última pregunta. La última. La última. <ríe> Después que el estoy del silbeto solo había escuchado Rus Moren, como otras trabajas. ¿Usted tenía conocimiento sobre la relación de noviazgo entre Marlon y la joven Emmy ¿Solo había escuchado rumores con otros trabajadores en la casa de los familiares de San José de Cenovillo? ¿Solamente, solamente eso. Había escuchado los rumores. Los rumores. Pero en esos días de, de la prueba. Entonces tenía como que... Sí, pero no estaba segura que tan mala mi amor. se va a constar, acaba de recalcar la disti. Ya. Yep. ¿Tuvo con la señora Marlin en fecha 23 de agosto? Sí, ella me llamó. ¿Para qué la llamó ella? Para decirle que estaba preocupada porque él le había desaparecido. ¿Y qué le dijo usted? Que no podía ayudarle porque andaba con unas amistades mías de España. ¿Cuántas veces habló usted con ella ese día? No me no recuerdo. ¿No recuerdo? No recuerdo. ¿Y el día 24 tuvo contacto usted con la señora? Sí, yo total sí. ¿Dónde tuvo contacto? En el apartamento de ella, en la mañana. ¿A que usted fue al apartamento? A cocinarle a los niños, porque llega a salir a buscar a él y le pegué. Y te lo repito. ¿Y cómo estaba Marilyn ese día? Muy desesperada, muy triste, muy preocupada. Conocí por la acción de la finca de los trabajadores pero así, pero no una amistad, pero solamente por trabajo ¿se llegó a reunir con este? no no simplemente él pasaba por mi casa a buscar el dinero cuando Mario no podía entregarle el dinero para el gasol. él pasaba por mi casa a recogerlo ¿usted guardaba dinero delante? no, no, se lo iba a buscar ¿cómo? se lo iba a sacar del banco cuando lo depositaba. ¿llegó usted a buscar dinero de Mario? sí, vaya a ver, sí. ¿con quién usted llegó ahí? solo ¿En algún momento Boli le acompañó? Si sí, Boli me acompañó el día del dinero, solamente ese solo día. ¿Qué día de dinero? El día de hoy me regaló 100 mil pesos. ¿Por qué usted fue a recoger 100 mil pesos? Porque estaba impuesta a eso. ¿Impuesta a qué? A recoger el, el dinero a armado cuando se lo depositaba, si ya no podía, para pagar el tra trabajador. para qué usted fue a recoger esos 100 mil pesos, Exactamente. Bueno, para pagar el para trabajador. ¿Quién le dijo eso? Madre Martínez. ¿Y qué día fue eso? El 24. ¿Y dónde usted fue a buscar ese dinero? Al Banco Popular. ¿Y qué hizo con ese dinero? Se lo entregué a Boli. ¿Y qué hizo el boli con eso? Ah, eso no te puedo decir nada, porque dice que era para pagar el los trabajadores. Yo se lo entregué y me fui. ¿En qué momento usted se comunicó con Marlin para que usted recibiera ese dinero? De 7 y medio, del siete a 7 y medio para las 8. ¿De qué día? El 24. Del 24. El del señor. ¿Eso fue en la mañana o en la tarde? En la tarde. ¿Y dónde estaba Marlene? En el apartamento. ¿Por qué ella no fue a buscar ese dinero? Porque se iba con su hijo para, para Salcedo. ¿Usted puede explicar dónde usted retiró ese dinero? En el Banco Popular de la Sirena. ¿La Sirena de dónde? De San Francisco de Macorís. Cuando usted recibió el dinero, qué hizo con él? Se lo entregó a Boli. En la misma Sirena dentro de la de Guagua. ¿Qué sí. Me fui para Salcedo con Boli, donde la señora Marlin Ya. ¿Qué relación tenía Boli y Marlin Martínez? Bueno, mi amor, la relación de de trabajo y de política. ¿Y cómo era su relación? Bueno, no te puedo decir eso porque yo no, no tenía mucho roce con eso No te puedo decir esa palabra. Contestar esa palabra. Marlin y Boli hacían transacciones de dinero. No. No. No te puedo contestar esa respuesta porque, como te diría? Simplemente yo sé que le entregué ese dinero a Boli ese día, ¿verdad? Y después él iba a ver a mi casa a buscar para el Que No fue la primera vez. ¿Ok? Eso fue. el Y si Boli y Marlin tenían tan buena relación, ¿por qué no le envió a él? ¿Y le envió a usted? ¿Por qué Boli fue a buscar ese, no fue a buscar dinero solo? Porque fuera en la cuenta mía para lo ¿En la cuenta suya? sin sí, en la cuenta mía ¿Quién lo depositó? Henry Martínez Henry depositó ese dinero Exactamente ¿Y cómo usted tuvo conocimiento que fue Henry? Porque Henry estaba impuesto a depositar el dinero que le prestaba a su hermana para la finca y para los trabajadores ¿Usted vio a Henry ese día? No ¿No lo vio? No ¿Y dónde reside Henry? En la capital ¿En la capital? Exactamente ¿Para qué era ese dinero? Para, para el trabajador y el azote ¿Quién le dijo eso? Marley Martín ¿Cuál es la relación entre Henry y Mari? Oh, bueno, tiene que ser una relación muy linda porque son hermanos Muy linda Pues son hermanos utilizó ese dinero mi amor no sé que fue para pagar el trabajador y el se utilizó para eso y cuáles son los trabajadores que le iban a pagar lo de la finca y quién era que llevaba el gaso de la finca <risa> ¿E boli? no le resultó extraño que no fuera boli que retirara el dinero no, a... <tira> técnica, eh, María Barrino, muchas gracias Tiene un segundito María Barrino vida que retirar? retirarse. Tenemos Te vamos a poner en el qué o ¿No? eh, ¿No? Con la testigo. Doctora Anne Lisette Vera Zbarca.